¿Cómo les va? Aquí estamos con la licenciada, llámeme licenciada, Miriam Ilai. Dígame licenciada. Dígame. Dígame Ahí está. ¿De qué nos va a hablar hoy? Ay, bueno, mira el libro que tiene, ¿me lo puede firmar? Traje el libro de una autora. La repetición. Ay, Miriam. Bueno, el tema es que este mes voy a trabajar en julio la conciencia divina. Ajá. Y en este librito, como está toda la conciencia divina, eh, en el final trae los pasos para acceder a una conciencia divina, o sea, el método que pusiste acá, que es el método de la uh -huh. repetición. Uh -huh. Entonces, eh, primero vamos a hablar de qué se trata lo de la conciencia divina y la conciencia humana, que no es nada más ni nada menos que lo que venimos hablando siempre: siempre de que hablábamos el mes pasado de un mono, de una mente, de un ego lo que no somos, este personaje, eh, nuestra identificación con nuestro, nuestro nombre y apellido, con hijo de, madre de eh, uruguayo argentino, de boca de river, o sea, todo lo que implica, eh, lo que nosotros nos da en la personalidad, en lo que supimos conseguir, una personalidad que eh, dice quiénes somos. Quería agregarte que, así como cuando uno enfoca algo el auto blanco, empieza a haber autos blancos en todos lados eh, después de haber mencionado el amuleto, el recordatorio, el machete del mono el, el machete del mono quedó un poco fuerte <risa> este, empecé a encontrar monitos en mi casa por todos lados y tanto así que ahora tengo uno en mi cartera eh, como, como tipo llavero tenía dos monitos colgando en carteras que compré en los cruceros, en una color este, ocre con, con el monito en color beige, otra negra con el monito en color negro. O sea, empezaron, empezaron a aparecer a, claro, o sea, eh, lo que quería significar es algo que para mí es muy fuerte, que es siempre estuvieron ahí. Claro. Pero.. Ni siquiera eh, la mención de Miriam en aquella oportunidad hizo que yo dijera: Yo tengo. La cartera. Yo tengo, yo tengo uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. No, de no. hecho pediste. Pedi, pedi. Pedí. Igual, menos mal que lo no dije: Cadena Malefat, cómpreme 457 bonitos. Bueno, claro. ¿Viste? Pero qué maravilla pensar que todo es réplica, que todo es epítome, y que quizá me esté pasando, nos esté pasando en tantas otras cosas. Que lo que buscamos está ahí, que lo que deseamos está ahí, que estuvo ahí siempre y que nunca lo vimos. Qué cosa tremenda, tremenda. Y el gran secreto es el, el ruido, el estar... Eh, hablaba esta autora que a veces hacemos muchísimas cosas y de las muchísimas cosas que hacemos muy, con muy pocas estamos presentes y me acuerdo siempre de la vía de lo que dice Jesús dice soy la presencia de Dios hablando en este momento soy la presencia de Dios haciendo lo que estaba haciendo hace cinco minutos soy la presencia de Dios a mí esa palabra me aterrizó me aterrizó como dice él deja que las palabras te aterricen y, y no estamos presentes justamente en, en lo que estamos haciendo y lo que estamos siendo estamos haciendo una cosa y estamos pensando lo que vamos a hacer dentro de un rato mm. y si no, nos quedamos enfrascados en lo que me dijo, le dije eh, de ayer o de 1845 entonces, eh, esa, esa manera que tiene el mono de saltar es lo que nos impide esto que estás diciendo vos de tener la conciencia divina y eso que tanto anhelamos ver, que aparezca, porque está ahí. Sabés que empecé coro y bueno, me siento desafinada total. Yo canto como en, en la ducha, me gusta cantar, pero claro, nunca aprendí técnicas vocales ni nunca fui a cantar a un lugar donde me observaron como, como respirar y cómo cantar. Y estamos cantando, canciones muy conocidas, pero igual me grabo y me escucho y bueno, como siempre viene el mono a hacerte el juicio de cómo desafinas. Entonces le comentaba eso a la profesora y le digo, "Siento que desafino mucho." Y me dijo, "No te preocupes." Me dijo, "Vos cantar." Porque mira la explicación que me dio la profesora de coro, que aparte Hace 7 o 8 años fue compañera tuya de Pilates, o sea que la vida es una sincronicidad impresionante. Ah, estás con Frey, le dice, eh, estuvo conmigo haciendo Pilates en, en Villalurba. Sí, Cecilia, no sé si te acordás. Bueno, esta chica me dice, vos no te preocupes, vos cantá, porque la mente, la cabeza tiene la afinación correcta. Lo único que te pasa es que te tenés que acordar, y yo dije, bueno. ¿Qué más de lo que venimos hablando de todo, ¿no? que uno se cree que tiene que ir a estudiar canto para que el sonido de la voz salga de Dios como tiene que salir? Ayer decía justamente Patricia Sosa, que este es un instrumento que es lo único que no nos pertenece, no es de nosotros la garganta, es usada para nosotros dar cursos, para otro, qué sé yo, cantar. Okay, no entendí lo único, ¿cómo lo único? Y ella dice eso, dijo, lo único que no, no nos pertenece como que todo lo demás del cuerpo, sí, pero que la garganta, eh, en realidad debe ser la voz, esto que te estoy comentando, que es la afinación divina. Sí, pero eso este, comparado con el talento de Miguel Ángel también podríamos decir lo mismo. ¿no? Yo creo que el, el don es lo que no nos pertenece quizás lo que... Claro, hizo, lo que quiso decir es el don. Digo que no, no, no debe haberse... Estaba limitado. hablando de los niños y estaba hablando... Disfruta, yo creo que estaba hablando del don. Estaba no, hablando quizá, del esto don. Esto que yo digo que eh, la verdadera humildad no es decir, ay, no, no, por favor, no es tan linda la obra que acabo de pintar. si tú no la pintaste. Claro. Si tu don este, no te pertenece, ¿no? Debe haber hablado no de la garganta, sino del don. Eh, ¿hay cuando uno está atento y estoy en estas cosas, y en estas conversaciones escucho otras cosas que dicen mm. que antes no las escuchaba, por supuesto mm. eh, ayer, el domingo, la Andricina dijo que llegar a ser alguien o a tener prestigio dentro de lo que haces eh, te puede costar más menos, no sé cuánto el tema es administrar la gloria ¡me encanto. administrar la gloria un hombre, no sé cuánto tiene, pero se lo veía sí, grande. grande, ¿no? Mm. este Que él siempre pedía en sus pedidos a Dios que le ayudara a administrar la gloria. Porque podés llegar, podés caer, pero administrarla, vos decís mucho esa palabra, administra, le decís? Eh, Yo la aprendí eh, con una mujer evangelista. Este, Utilizan mucho la idea de administrarlo ¿no? este, como, como en, encomendándole lo más sagrado que es la administración de lo que hay no solo lo que hay ahora administrarlo ¿no? este, me parece bárbaro igual que poner la mano sobre la Biblia y pedir sabiduría para poder entender lo que hay adentro dice porque palabras hay un montón Palabras hay un montón eh, De hecho, eh, Nazrudín sale de un sermón que dio un pastor y el amigo le dice, viste, te dije que este pastor dice cosas tremendas, maravillosas, excelentes Están todas en el diccionario, dice Nasrudín. este Así que sí, palabras en la Biblia sí. hay de todo, no este, palabras en cualquier libro palabras en esta conversación, palabras que llegan a tus oídos y que bueno, administrarlas porque cada uno sabrá dónde, dónde ubicar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, entonces, eh, el tema, eh, hablando de esta conciencia divina, pensando que está todo ahí en nuestra conciencia divina todo lo que queremos ver y lo que queremos ayudar a ver, así como nos construimos una, una realidad física a veces hacemos temas, o sea, trabajamos nuestras emociones, nos liberamos de las emociones y administramos eso también. O sea, vamos construyendo nuestra vida acá en el cuerpo, en el personaje. Y leía entonces que de ahí me salió las ganas de una construcción que la conciencia divina, que está también, es, es hacer mejor tu realidad espiritual. Y bueno, y en tu libro está justamente cómo llevar un método como para acceder todos los días, que lo sabemos, pero que no lo hacemos como método. Y tener presente todos los días, yo lo voy a hacer en julio, porque el mono así todos los días me ayudó también, como a vos a identificar pensamientos, que los pude ahí al toque, al toque dejar, que son pensamientos míos, y poner foco en otra cosa que quería que era más más constructiva. Entonces, de la misma manera podemos hacer una realidad espiritual más constructiva. Así como hacemos mejor la realidad con nuestra conciencia humana, que sabemos cu cuándo nos vamos a bañar, qué es lo que vamos a comer, eh, cuánto vamos a trabajar. Sí, o lo que menciono muchas veces que no deja de llamarme la atención. ¿Cómo organizamos un viaje? La meticulosidad con la que organizamos un viaje, cómo sacamos el pasaje, cómo elegimos el lugar donde ir, cómo elegimos las excursiones, cómo elegimos cómo ordenar la valija, cuántos bolsos llevar, eh, cómo lo vamos a hacer allá, con cuántos bolsos vamos a venir, de qué día a qué día, de tal hora a tal hora, a qué hora pedir el remis que te va a llevar al aeropuerto o el que te va a llevar a la, la estación de Liniers para tomarte el micro. Digo, loco. <risa> No lo hacemos con la vida, nunca hicimos ni un itinerario, ni un mapa de ruta, ni un conocer el país de la persona con la que me voy a encontrar. Recién yo nos escuchaba, a Miriam y a mí, organizando el tema de cómo grabar que la cosa, que el que bueno, pero pero paralo, bueno, pero ponelo bueno, sí, pero no me dejás porque vos yo lo tengo que hacer pero acá está todo explicado pero si vos me vas a andar apurando era, uff chispas, saltan tan chispas es que tenemos, eh, obviamente, ritmos diferentes yo no puedo seguirte el ritmo mm. y no está malo ni bueno no, no, no, no cada, no, no, no, cada su bien. ritmo, o sea, yo no, no. Eh, la velocidad que tenés en... Eh, de tanto audio, de tanto subís a uno, baja a otro, eh, sí. solamente. Sí, un entrenamiento para El eso. El tema sí. también de entrar a un programa de televisión, sí. salir y entrar al otro, yo creo que. Eh, no digo no puedo, porque no es un pensamiento. Sí, que, tendrías que entrenar. Es un pensamiento ataque Tendrías que entrenar. Pero bueno, y tampoco es no, no puedo, no sí, quiero. Sí. O sea, me parece que. Eh, creo que hay un tiempo para todo y este tiempo mío es más, más tranque, sí uh -huh. Creo que es eso me parece como dije, como no sabemos si puede ser esto, todo lo contrario puede ser un autoengaño, también pero en realidad tengo otro ritmo y estoy viviendo de a poco acostumbrándome a un nuevo régimen porque 10 años trabajando con un horario eh, tengo también que per permitirme ir haciendo y, y de a paso lo que quiero y sobre todo viendo en qué invierto el tiempo porque, si yo me refería a las relaciones y a las chispas y más allá de que vos tenés tus razones para, para actuar como actuás y yo las mías digo que eh, como enseguida empiezan a aparecer las vulnerabilidades y se empiezan a relacionar otros campos no, la que está tratando de poner rec y yo desde acá diciendo, dale, ponelo a la derecha, da, da vuelta a la pantallita. No, da la vuelta, da la vuelta a la pantallita. Bueno, más allá de esa personalidad que yo menciono siempre, aquella anécdota de este pibe Joaquín, mi querido Joaquinito, eh, chiquitito así, vamos a dar vuelta a manzana con el auto, acelerá, acelerá, frená, acelerá. Dos años, tres, ¿cuánto tenía? un auto de juguete eh, eh, automático, vale, control, no, este eléctrico, que sé yo cómo se llama, que él podía, podía direccionar, dobla, dobla, pero era así, loco. Bueno, Ay. yo creí que podía, de hecho, pudo, porque después dominó ese auto maravillosamente como nadie. Entramos a, fui a la conferencia, fui atrás a dar una charla cuando salgo escucho el grito del pibe, el mismo tenor, el mismo nivel, la misma vibración diciéndole a un pato que había puesto arriba del auto, acelerá, dobla, frena, bueno, mi tono sigue siendo ese, diciéndole a Miriam, dobla, la ponela, eh, eh, sacala, vení, ponete este lado, ponete este lado, bueno, ya por supuesto, eh, marcando a Johnny, ya rápidamente marcando a Johnny, hasta que vos nos dijiste... Mira, yo, pero vos me estás apurando y entonces me dijiste claramente que por ese lado yo no iba a obtener. Y en ese mismo momento, cuando pude verlo, desistí. Porque lo que yo creía que era un estímulo, no, ponerlo para abajo, me parecía que era enseñarle. Correte de ahí, no, ponela para. No, sacala, no, prendela. Bueno, lo que yo creí que era, te estoy explicando cómo se hace era volverla loca, este, apabullarla, fastidiarla, bueno, por ahí no tenía, así que desistí y dije, bueno, nada, que se fije cómo es. Sí, dejó un videito, pero no, justo no lo, no lo había practicado. Está bien, pero eh, digo, si uno se da cuenta sí. de que está presionando al marido, sí. si vos te das cuenta sí, de y que la japonés, manera también. en que tenés de bajar o subir, no sé, estoy diciendo que si uno está presente y, y observa cómo está dándose la relación uno puede darse cuenta en la relación que esto no está avanzando sí, no, que no, al no, no. contrario estamos acá bueno, entonces para, uno de los dos tiene que convocar al Espíritu Santo claro. porque si la otra sigue victimizándose porque la están apurando y la otra sigue hostigándola porque la quiere apurar no van a llegar a ningún lado, es esto que estamos contando ni ocurrió No, para nada Ni ocurrió, estoy, estoy resaltando algo que fue una milésima de segundo que nos llevó mucho más tiempo contarlo, narrarlo, subrayarlo, repetirlo que lo que pasó Un cambio de, de foco en el momento, un cambio de enfoque, como decimos siempre, un cambio de enfoque La oportunidad o sea, está ininterrumpidamente todo el tiempo nosotros podemos estar observando que algo está pasando acá que no tiene ningún sentido, que nos va a llevar a, a un lugar que tiene menos sentido todavía y que uno, de los, uno o ambos están a tiempo de decir, che para boludo, ¿qué? nada, bueno sí, si no lo grabamos, qué sé yo, si sabemos, lo podemos hacer, lo hacemos y si no tomamos mate y le decimos a John y después, mañana, otro día, qué sé yo, ¿no? esto sería, pero estar presente en las relaciones, estar muy presente eso es una construcción espiritual que eh, puede traer consecuencias muy positivas para la vida de, de relación y para la conciencia humana. Eso es conciencia divina, tomar conciencia de una actitud diferente, en un plano diferente, que no utilizamos, que es o entregar, como dice ella, eh, llamar al Espíritu Santo, o tomarnos una respiración, o nada más ni nada menos que callarte, dos segundos y ver cómo sigas actuando el otro en, en el momento ya la misma respuesta va saliendo bueno, entonces eh, la conciencia humana es la conciencia que tenemos todos los días qué hora es, qué día es, en qué parte del año estamos qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer escuchaba el otro día que decían acá qué es lo importante, qué es lo urgente estaban con con el tema de lo importante y lo urgente o sea, todo eso pertenece a la conciencia humana y cuando tenemos una actividad las personas que estamos activas haciendo cosas eh, la conciencia divina la dejamos para cuando estamos haciendo el curso de milagros a la mañana o la novena o eh, vos tenés la suerte de dar muchas clases y de estar hablando y ahí en ese momento te levás. La idea entonces es, eh, y es ese método que tenés ahí en, en la última parte de la repetición eh, Para no repetir y, eh, y siempre tener los mismos altibajos humanos Hay que empezar a tener más tiempo en la vida de conciencia divina O sea, hacer ejercicios diarios, no, hay que dejar de hacer nada Nada más que lo que hagas, hacerlo en conciencia divina primero saber qué es la vibra elevada que no es nada más ni nada menos lo que estoy diciendo de que hay un nivel superior de ser en este mismo instante pero que no tomamos conciencia a cada instante porque nos distraemos ¿sí? lo podemos hacer con el método del mono y este vez lo vamos a hacer con algunos ejercicios que tengan que ver con eh, mantener esa conciencia eh, Llegó un material a mí que es este, Las Cartas de Cristo, que te este, comentaba el otro día, en donde eh, ya van dos, dos este, autores que canalizan todo lo que hablaba Cristo. Esta visión que parece, como dijiste en clase el otro día, este es el momento de tener la visión de Cristo, que quiere decir elevarte por encima de lo que está pasando. Le decías a una alumna que hablaba con depresión, un tema creo que tenía un problemita y vos le decías todas tienen que tener conciencia en este momento apelabas a nuestra conciencia divina de esto no lo quiero más me elevo por encima de esta situación ¿te acordás de aquello que decía te subo y te leo? Te sí, te sí, te lo, lo, lo tengo dentro, escúchame Milagro. Este, yo, sí, pasame lo, lo escuché anoche eh, yo tengo a, entre otros autores a Neville Goddard en, en el MP y, y entonces escuchaba eso ¿no? y, y también lo vi de casualidad en el celular de ah, les voy a mandar eh, le mando al grupo vi algo divino en el celular cada vez que estoy pensando en eh, teo te, te", qué sé yo bueno entonces lo que vamos a hacer y que te lo sugiero no necesitas nada más que tener un despertador virtual contigo que puede llegar a ser la misma frase con un timer del curso de milagros eh, decíamos, eh, permanezco muy quedo e iré a mi hogar ¿cuál es mi hogar? justamente, mi hogar es la conciencia divina lo que no es de acá lo que no es la densidad del mundo que vivimos el problema que tengo que solucionar el, la cuenta que tengo que pagar la comida que tengo que, que comer o sea, eso está todo maravilloso en función de que yo tenga conciencia divina de qué es lo que estoy haciendo y no es solamente a la mañana. Una vez decíamos que el curso de milagros es Dios, cuando nos levantamos, Dios, Dios, ponele, yo qué sé, nueve y media, diez de la mañana, que es cuando empieza mi actividad fuerte, y después es ego, ego, Ego, Ego, Ego, Ego, Ego por ahí te acordás de la frase, qué lindo lo que leí a la mañana y es Dios y después es Ego, Ego, Ego, Ego, Ego, Ego Dios, después por ahí tenés un rato ahí, qué sé yo o te pasa algo que es buenísimo este, algo que, que a veces te hace llorar y las lágrimas es esa agüita salada que puso en el diseño de Dios para que te acordes de él así que está buenísimo, ¿sí? que también eh, recordemos a Dios a veces con, un, con una piedrita que nos vamos poniendo y ahí paramos y decimos, somos conscientes, esta piedra la puse yo, Padre corrige mi mente y ahí vamos y ahí estamos haciendo bueno, sucede que cuando estamos en esa conciencia divina pasan cosas que no nos pasan cuando estamos en la conciencia ordinaria o en, el, o en la mente ordinaria sucede Suceden sincronicidades, le permitimos a esa conciencia divina que exprese cosas que de otra manera no las expresaría. Y nos damos cuenta, como dice Silvia, empiezo a ver los monos que estaban en mi casa, en, en mi jardín que siempre estuvieron, porque yo no las veía porque estaba viendo otra cosa, que no es ni mejor ni peor, estaba haciendo otra cosa. Ahora, nosotros tenemos una meta Y por semana vamos a trabajar, por ejemplo, conciencia divina del dinero Entonces, vamos a, a salirnos del personaje, del dinero Del que siempre hago lo mismo, de cuánto gano, 5 por 8, 40, contar o algo Y visualizar el dinero que nos da la cabeza tener O visualizar eh, una forma, como decía Luis G, te acordás, una manguera en directa del universo que me cae el dinero, o con en el, lugar de con, el con el método grabó y haciendo las secuencias numéricas. Mira, eh, eh, vos sabés que me encanta cuando sucede esto de escuchar a Neville Goddard anoche, el ego, escuchar que vos lo estás hablando, porque ahí sí, como decía Patricia Sosa, puedo detectar que no es. Eh, mérito nuestro algo ocurre porque claro. no solo que anoche yo escuchaba a Neville Goddard diciendo te leo ahora vos lo mencionás sino que yo ayer enviaba a alguien esto si alguien se nos acerca hablándonos de que sufre una cierta pena o dolor físico podemos preguntarle a la divinidad o sea de otra fuente ¿ves? ¿qué es lo que ocurre en mí que ha causado esta pena sobre esta persona? y luego podemos preguntar a la divinidad cómo puedo rectificar ese problema en mí o también, por favor, cualquier problema que ocurra en mí que ha causado este sufrimiento en quien sea dime cómo puedo rectificarlo y mirá lo que dice en la misma frase que yo elegí para trabajar Ho'oponopono un curso de milagros asegura empezó en mí y termina en mí entonces digo, qué maravilla que Neville Goddard anoche me decía elevalo en tu pensamiento al otro, al que no está pudiendo a tu amigo que te dice no consigo laburo este, elevalo, revisa a tu amigo, a vos mismo revisa, corregí, este, tijeras de podar ¿no? y que todo esté unido lo que estás hablando vos ahora que no tiene nada que ver ni con... y que tiene todo que ver con Curso de Milagro, con Joponopono, con Neville Goddard y con Silvia Freire en la repetición es una maravilla es una maravilla para mí fue toda una novedad que la conciencia espiritual o la conciencia divina eh, se puede construir día a día que es lo que venimos haciendo pero saber que el proceso lo voy a hacer con foco y consciente me encantó porque yo no lo, no lo tenía así es más eh, como muchas personas yo creí que la conciencia divina era de... y que me iba a venir <risa> viste que, que la conciencia no se construye la parte vibracional elevada no, Miriam se construye y la podemos construir día a día con una mejor realidad de, de conciencia divina acerca de todas las cosas que... Eh, inclusive en muchísimos libros escritos me acuerdo de las conversaciones con Dios hay muchísimos eh, eh, datos, info que tenemos para revisar y sé que me van a caer muchas más. Cuando yo tiro un tema que me, me toca, empiezan a caerme de diferentes fuentes, todo que me ayuda a cerrar eh, el, esto que es mi intención de este medio. Sí, tampoco sabemos. Yo también pienso que es un helicóptero que fumiga. ¿no? Que pasa por acá y te sí. pasa esa información a vos, a mí, al otro, al otro, al otro. Yo también pienso en eso. Sin dejar de lado el auto blanco y el mono, y que vos recibís 75 millones de mensajes diferentes, pero que como vos estás vibrando en poner este, el tema sea prosperidad, prosperidad, entonces decís, ah, mira, y justamente me llegó esto, aquello y lo otro. Sí, también te llegó uno que no le diste bola, que tenía que ver con la salud, y te llegó otro que tenía que ver con el, la pareja y no le diste bola, y te llegó otro que tenía que ver con la conciencia y no le diste bola. ¿Por qué? Porque solamente está para detectar lo que es prosperidad. Yo creo, y, me, y así juego, no con, de a ratos pienso, que hay una intencionalidad, intencionalidad universal y que estamos siendo utilizados para ello. Para mí no hay casualidad de eclipse que atraviesa todo el centro de la Argentina hoy escuchaba que venían eh, no sé si 150.000, 200.000 a un pueblito de 350 personas que viven en San Juan de 350 personas este, pensábamos en las cosas humanas que pueden llegar a pasar 200.000 extranjeros que planificaron sus viajes y todo porque este fenómeno es inédito porque cruza toda la Argentina y todo lo que lees acerca de, de todo lo que, que pasa en nuestros cuerpos y que vos te diste cuenta porque hoy, ayer y hoy, estuviste mandando un mensaje murió esto, pasó el otro, el otro, esto o sea, pasaron cosas uh -huh. ahora no están pasando muchos movimientos que para nosotros, muerte, enfermedad todas estas cosas son como cambios no uh -huh. y lo que más pedían es que tuvieran atención en la mente en la vibración alta que estas semillas que estuvimos trabajando durante algunos muchos años, vos quizás hace una semana, estás con, esta, con estos temas, este es el momento, y yo me acordaba de vos diciendo el jueves, este es el momento, este es el momento de todo, universal, esto que estás diciendo vos, como que todo en este momento está eh, eh, sí, conspirando sí, sí, para lo objetivo, objetivo de Exacto. que tengamos más conciencia, no es para otra cosa no o sea, no es para mejorar ni la prosperidad, ni la salud ni porque los milagros que pedimos es por favor arreglame esto que hice no primero amalo, sí. trascendelo y después esto se arregla sí. pero se arregla mucho mejor si aceptamos y si amamos lo que tenemos y esta es el, la tónica de la conciencia divina, ¿no? sí. empezar a decir como dice un curso de milagros, que que pase una cosa que no pase, me tiene que dar lo mismo. No me puedo enojar, asustar, detener. Tengo que ver cómo lo Yo creo dicen. que es bíblico, no, no me acuerdo dónde está. Hacer y no hacer algo debe dar lo mismo. Pero sé que cuando. ¿Ya tiene el curso de milagros? Sí. Pero, ah, vos decís antes. Sí, bíblico. Eh, se repitió a sí mismo. Jesús lo dijo allá, lo dijo acá, lo dijo en varios de los libros que escribió pero eh, sé que cuando se lo escuché en la vía Juanes Golastra, parafraseando a su maestro, eh, me pareció fantástico y luego yo dije, ah mira está la Biblia, ¿no? me enamoré de esa frase. Creo que estábamos en la subasta en el ciclo pasado eh, y yo pedí que cada uno subrayara ¿Una palabra o una frase de todo un libro? En una noche, perdón, maestra, sí. nos dijiste que subrayáramos todo el libro. Ay, no fue una frase. Eso fue otro día. En la subasta no fue. No, nosotros fuimos los Marifat con un libro subrayado y vos después nos dijiste que subrayó este, que subrayó otro. Y ahí estaban todas las frases, algunas que te gustaron pero esa noche, cuando llegó la vía a cada uno de nosotros, que no sé quién los trajo y nos vendió a todos, Bien. esa noche la consigna era escribir, porque me acuerdo, escribiendo toda la noche, leyendo, que, que aparte estaba interesante. Sí, ¿Por qué estaba interesante? Estaba interesante porque todo lo que leíamos que hacía ese maestro es lo mismo que nos pedía Silvia a nosotros. O sea, nos identificamos totalmente como alumnos de un maestro esa noche leyendo lo que el maestro italiano le decía a Juan Escolastra, que era un alumno. Encontramos muchísimas de las cosas que vos decías eh, en que clase. Y, que fumigaron, porque yo no había tenido contacto hasta ese momento con ese maestro. ¿no? Fumigaron, sin duda. Bueno, la cosa es que la frase que yo había elegido en ese libro, la que más me había impactado, fue esa, hacer y no hacer algo debe dar lo mismo a tiempo, después de mucho tiempo, me, me di cuenta de que era una frase bíblica, yo no lo sabía y después el curso de milagros la usamos. claro, un año, un principio de año, leíste esa parte de un curso de milagros y dijiste van a estar todo el año para explicarme qué quiere decir acá, con que una cosa este, te tiene que dar exactamente lo mismo de todas maneras me encanta porque no es que hoy la comprendo pero muchas cosas que pasan o no pasan me da lo mismo uh -huh. y quizás hay otras que no pero muchísimas cosas en realidad hago como, como vos decís, ups y la gran prueba fue cuando saliste del shopping y no estaba a tu cero kilómetro ¿te acordás del shopping de Devoto? de niñez ¿de, de Niñez de o de Devoto? Niñez. saliste y eso fue motivo de una clase y, uh -huh. y nada, te fuiste a tomar un café ups no está el auto. Muchas veces me pasó de que algo pasara y me viene la imagen de salir del shopping, haber dejado el auto ahí y no está el auto. Bueno, ahora, viviendo en Buenos Aires, se lo puede haber llevado la grúa. En ese momento también, se también. No podía haber llevado el chorro, la grúa o lo que sea. No, este, está muy bueno medir las reacciones eso la que... era más o menos 15 años atrás eh. mm, no sí. es de, de la Silvia Freire no. no, no, sí. era, era de, de la sí. que recién empezaba a pulirse y limarse yo le decía a nuestra querida amiga Beatriz Pereira que acaba de enviudar y de, de, de, de su marido de 40 años 40 años de casados sí. no un marido de 40 años sino sí, un 40, 40 años de casados eh, y además de un modo que, que a uno le hace hacer preguntas, porque ¿no? una cosa es un infarto, que un hombre de 80 años, bueno, hola que tal Silvia murió mi marido de un infarto, y otra cosa es un asesinato y en, en una balacera de estas, en los chorros, qué sé yo. Eh, y entonces eh, yo le preguntaba cómo estás, y me preguntaba cómo estaba, y la verdad es bendito sea este camino, porque uno tiene muchísimos palitos. Se puede hacer una balsa tranquilamente. A mí me habló muy Muchos bien. Muchos palos sueltos. O sea, me conceptó, palos. Muchísimas gracias. Por ahí ya tiene la balsa hecha de, tan, de todo este recorrido, ella ya tenía su buen salvavidas. ¿no? Eh, porque hay que tener un buen salvavidas después de estar 40 años con un hombre eh. yo siempre digo que tiene una chapa bárbara se contempla, se comprende, se sufre cuando, cuando una un madre pierde un hijo le dan tan poca bola a alguien que vivió toda una Su vida compañero. con el otro claro. este, así que pensaba en, en qué maravilla esto de que nosotros estamos coleccionando palitos para poder hacernos una salvavida, salvavidas, un, un algo, un tronco, aunque sea el que agarramos para, para no hundirnos, para no ahogarnos y, y bueno, qué bueno que lo estemos compartiendo también con ustedes ¿no? que, que también tengan ahí la posibilidad de agarrarse de algo ¿no? y ese palito se construye día a día y ahora te voy a leer el método se construye con esta conciencia divina que tenés que eh, empezar a ensayar más tiempo en el día en conciencia divina y menos tiempo en día en cosas humanas aunque las hagas igual la conciencia humana pero con un este, autor hablándote al oído ah. con el, este, con una frase repetida si no tenés, podés estar escuchando un audio, repetís la frase ah. eh, agradeces, bueno, ahora voy a agradecer había un libro que decía vas viajando y este, agradecés las cosas que ves Sí, qué lindo árbol, qué linda qué coche, qué lindo esto, qué lindo el otro ya eso es conciencia divina empezar a tomar conciencia de lo que en otras circunstancias vamos mirando el ombligo viendo qué nos pasa, qué dijo el otro, por qué lo dijo y de manera me lo dijo bueno, salimos de ahí, del escenario este eh, hoy hablaba con una persona y, y recordaba tu, tu dicho estás, estás sufriendo eh, en el... En el Multicine cambia de sala. Ah, no. Salí y, y verdaderamente esto, la conciencia divina es cambiar de sala. En esta acá estamos viendo el, el mayordomo y el que mató al otro y que se murió y que hay que hacer esto. Y en la otra sala está pasando por arriba, eh, por ejemplo. ¿De quién es el padre? ¿Qué será lo que quiso saber, ese alma, saber con esto, con lo otro? ¿Y por qué eligió ese tipo, como estabas diciendo vos ahora, eh, cómo te sentís? O sea, poder elevarse por encima de lo que pasó, pasó. No, no, podemos, claro. no podemos hacer nada. Yo le decía a Beatriz, mi eh, mirá, hay una cosa que yo elijo creer que tiene que ver con la fe de la que quiero agarrarme, de la que quiero agarrarme de la que elijo agarrarme, de la que por suerte tengo acá unos par de troncos porque en otra época de mi vida no los tenía eh, sé que el bien está detrás, sé que no entiendo nada de lo que pasó ni en el formato, ni no, no entiendo nada eh, y sé que puedo imaginar que le evitaron un lunes eso fue un domingo él no vivió un lunes. ¿Qué le evitaron ese lunes? No lo sé. No Igual no, nadie le hizo nada, o sea, este, creemos que hasta eso también estaba dicho ¿no? o sea, y, y firmado por él. ¿De qué forma vino? ¿De qué forma se va? Hablo de, lo, de la romántica de lo ah, angelical, de qué que hizo, viste, que el ángel te salva, ah, te cubre, te, te corre, ¿no? Desde lo angelical, desde la fe en Dios, a eso me refería, desde mi fe yo puedo pensar en una romántica que le evitaron un mal mayor claro, ¿no? que eso siempre se viene y que detrás está bien sí pero por supuesto era tal fecha era el telón era tal era... fecha era mira vos no arranque junio ¿eh? me firmás acá te parece bien si sí, no basta hasta el y día vuelta, del mes de sí. junio listo chao sí. y de claro. todas maneras eh, como también está en nuestra realidad está lo pedimos todos ¿no? mm y, y vaya a saber para qué lo pedimos mm. caerán después con conciencia divina sin decir qué malo que bueno aunque nos duela mm. ¿sí? algo pero con conciencia divina decir wow, después este, sabremos o no en cada una de nuestras realidades para qué entró esta realidad por supuesto que menos para que para lamentar porque no entendemos nada del plan ni de, ni de lo que es el beneficio de los involucrados. nada. Yo, en el momento que escuché tu mensaje, fui ahí. Eh, ya es como fue como automático. Dije, wow, ¿qué vendrá para Beatriz ahora? Eh, y pensé, mejor, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué le deparará? Porque también, en tantos años que la conozco a Beatriz, Vi un cambio, en Beatriz, mm. tan impresionante, tan impresionante. Una Beatriz amorosa, dulce, que no era así, que era yo que no era así. No, Beatriz. Pero de todas maneras ahora la disfrutaba de otra manera. Me acuerdo la vez que estuvo acá con los zapatos, con una amorosidad, con, con un... Sí, eh, Beatriz Pereira solo es un ejemplo. Está estudiando medicina, estudió medicina en china estudiando Medicina Tradicional en la Facultad, tiene una mujer que tiene mi edad, no sé qué la tiene. No, más o menos, sí. como la mía no, creo que tiene. Bueno, 60 años, ah, le está sí. yendo a la Facultad de Medicina. Eh, es muy probable que haya un montón de cosas que no hubiera podido hacer, no porque el marido no la hubiera dejado, porque la adoraba más que a nada en el mundo claro. y si ella decía quiero eh, viento, le, le hacía viento estoy diciendo que ni ella se, se habría animado a hacer algo sabiendo que su marido estaba necesitando otra cosa claro. así que ella por dulce, por amorosa, por buena compañera hay un montón de cosas a las que ya daba por renunciado ni empezaba que ahora este, las podrá desarrollar y necesitamos sacar esa ficha de la vida de Beatriz Pereira para que pudiera, no sabemos nada Quiero redondear el día de hoy porque ya se nos está dando el tiempo. Bueno, así que eh, sí, que vamos, hay sí, vamos a mencionar el método, que por supuesto después también lo puedo pasar. La próxima clase lo desarrollamos más. ¿Quieres sí, de o no? Eh, porque son muchas cosas. Bueno, no es una cosa sola. Y ahora como no lo. Ni, ni, ni, ni, ni. Ahora como te estoy apurando no lo encuentro. No, no. Lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar no lo encontrar es porque hay que desarrollarlo mejor las claves del método de la repetición Silvia Freire mira te lo digo amarme valorarme cuidarme creer que soy una poderosa creadora de realidad cambiar mi realidad si lo que cree no me gusta soltar las creencias y los pensamientos que me dañan dejar de acusar al otro ¿Eh? Darme oportunidades, darme lo que deseo. Tratarme con amor. Atraer a mi vida lo que deseo ver en ella. Agradecer a quien siento que me lastima. Leer al despertarme una frase positiva para tener un día agradable. Escuchar audios que me ayuden a cambiar mis creencias, mis pensamientos y mis creaciones inconscientes. Repetir ante situaciones o personas que nos desagradan lo siento, te amo, te perdono, te libero laven, lamento haberte usado para que representes el papel que yo te asigné en esta película que hoy termina pedir perdón a la divinidad por los errores cometidos por nosotros mismos, por nuestros familiares, amigos, ancestros descendientes y pedir la transformación en pura luz recordar todos los días el texto matrimonial que dice cualquier error que cometas mi amado, yo lo corregiré dulcemente por ti Trabajar con cualquier evento externo que nos haga sentir malestar para sanar la herida que reactivó. Repetir las lecciones de un curso de milagros. Revisar cada noche cómo estuvo mi día, qué fue lo que salió mal y qué aspecto mío fue el responsable de sentir que algo salió mal. Perdonar todo lo que me causa fricción, sean eventos, personas, reconociendo la inexistencia del error volver a leer este libro varias veces hasta que cree la mejor versión de mí misma y repetir, repetir, repetir, repetir estas enseñanzas hasta incorporarlas y vivirlas como parte de nuestro ser y se me ocurría mientras que leía que son medicinas, son píldoras las podemos hacer en cartoncito como hace José Luis del curso de milagros y darles que le des píldoras a toda la gente que, que se te acerca entonces le das una píldora que diga, perdonar todo lo que me causa ¿no? Y te tomás tres de estas, tomate tres, por día. tomate tres por día. Vos elegirás de estas, así que después vamos a tipearlas y van a ser las píldoras de Silvia traer. Bueno, muy bien, me encantó. ¿Me encantó? Sí. Receta este, después Receta. Del diagnóstico. Después de un diagnóstico te tomás esta tres veces por día. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, amiga. Gracias. Bueno, es un placer estar con ustedes. Que Dios nos bendiga a todos.